¿Qué tal amigos seguidores al día? Nuevamente levantamos la señal en vivo. Queremos eh, disculparnos, hemos tenido problema con el tema de conexión de nuestro audio. De alguna forma queremos darle la bienvenida. Estamos verificando que nuestro audio de nuestro invitado, como es el viceministro de Transporte y Obras Públicas, como es el ingeniero Félix Pilco, que se encuentra ahora conectado con nosotros. ...para poder conversar un poco. Ingeniero, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Un saludo para toda la provincia de Los Ríos... ...que eh, estamos aquí prestos para iniciar este eh, diálogo. Ok, estamos comprobando... ...estamos comprobando que el audio de nuestro invitado... ...esté realmente funcionando... ...en este momento para poder iniciar el diálogo... ...una vez que... Eh, ...se haya iniciado este diálogo. Por favor... Si en controles nos confirman que estamos saliendo en óptimas condiciones con el tema de nuestro audio, que en este momento hemos tenido un inconveniente por primera vez en el tema del audio de nuestro invitado, estamos conectados desde Quito con nuestro invitado a esta hora, estamos comprobando que el audio para empezar el diálogo el diálogo con nuestro invitado, estamos eh, verificando que realmente esté funcionando Ingeniero, por favor, si me, nuevamente nos, nos hace otro saludo para comprobar el audio y no tener problema Muy buenas tardes, un saludo para toda la provincia de Los Ríos y las personas que nos acompañan en este momento, tanto por internet como por otra mecanismo. Perfecto, estamos ya conectados, estamos en línea. Amigos internautas, retomamos nuestra conexión. Estamos con el viceministro de Transporte y Obras Públicas, el ingeniero Félix Pilco, donde da de parte como representante de la cartera del Estado, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sobre la crisis del peaje. ...que en este momento ocurre en la provincia de Los Ríos, agricultores, comunidades... ...están protestando en contra del cobro anticipado. Hay reacciones de parte de la cartera del Estado, el viceministro en este momento va a dar su punto de vista. Ingeniero, bienvenido. ¿Cuáles son las acciones, reacciones del gobierno ante esta situación... ...donde la comunidad se opone al cobro anticipado del viaje en el recinto del descanso, justo en el cantón? Buena Fe, bienvenido. Muy buenas tardes. Permítame decirle a usted lo siguiente. No es que la comunidad esté en contra del desarrollo de su sector y de la provincia de Los Ríos. Son ciertos actores políticos que de manera mañosa manipulan, engañan, distorsionan la verdad y quieren dar, hacer dar la impresión de que esto es perjudicial para los pobladores. Al contrario, lo que se está haciendo en la provincia de Los Ríos es la construcción de vías de primer orden de cuatro carriles con excelente señalización que permitan a la provincia de Los Ríos catapultarse al desarrollo para que no hayan más accidentes de tránsito, para que no hayan más muertos en la carretera, para que la provincia de Los Ríos no se quede relegada frente al desarrollo que tienen otras regiones del país. Es por ello que se está cobrando un peaje que está establecido dentro de un contrato de concesión. Y que debe saberse que el Ministerio de Obras Públicas eh, exigió al concesionario para que además de lo que está firmado dentro de esta concesión, firmada en el gobierno anterior, dé otros servicios sociales y dé más ventajas a todo el sector sur de la provincia de Los Ríos como ayuda de ambulancia a la parroquia más cercana. Eso no consta dentro del contrato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 el concejal rural de Buenafé, Víctor Hugo Chalacos. ¿Usted se refiere a ellos que están oponiéndose, que están buscando protagonismo político? Bueno, yo los invitaría a ellos que den propuestas sensatas. Yo los invitaría a ellos que den propuestas responsables. ¿Cuántos años ha sido prefecto el señor, actual prefecto de la provincia de Los Ríos? ¿Mejoraron las vías de comunicación de la provincia? El gobierno nacional es responsable con la provincia de Los Ríos y sus pobladores. Por eso no permite el caos. Lo que está generando allá es, son políticas demagógicas, politiquería. Esa vieja forma de hacer política que los ciudadanos, que los ecuatorianos debemos rechazarla. Los Ríos tienen derecho a progresar. Los Ríos tienen derecho a generar empleo. Y es precisamente ese el compromiso del gobierno nacional. Para nuestros amigos internautas que se conectan a esta hora, dialogamos con el viceministro de Transportes y Obras Públicas, Félix Pilco, eh, quien ha dado o está dando su pronunciamiento ante las acciones de protesta que se están registrando en el recinto del descanso, justo donde se intenta iniciar la operatividad del de peaje de la E25 de la empresa concesionaria para la ampliación del, de la vía a cuatro carriles. Este tema que generalmente la empresa ha intentado por varias ocasiones durante estos últimos días cobrar, entendemos que llegan ciudadanos, plantones, incluso los propietarios de vehículos y camiones se detienen y evitan que el tráfico fluya y esto ha provocado que la empresa concesionaria tenga que abrir el paso y evitar el cobro. Bueno, la empresa concesionaria tengo entendido que tiene habilitada un carril por cada lado donde están circulando los vehículos y donde están teniendo un trabajo normal. Hay otros actores que están ubicados eh, cerca del peaje que tratan de obstaculizar y bloquear el paso por el peaje. Mucho más allá de aquello, lo que se debe rechazar con contundencia es la actitud y las acciones que cometen estos ciudadanos que no ayudan en absolutamente nada para el progreso del país, y déjeme decirle algo, el artículo 129 de la constitución, dice, el que ilegalmente impidiere el libre tránsito de vehículos, personas, mercaderías, por las vías públicas del país, será sancionado por el Estado, por el gobierno nacional, por las autoridades locales, eso dicta, ordena, dictamina la constitución, lo que están haciendo ellos entorpece el desarrollo nacional, entorpece la libre movilidad garantizada en nuestra Constitución. El Gobierno Nacional va a vigilar por los intereses de los ciudadanos, no va a permitir el abuso de ningún concesionario, pero tampoco vamos a permitir que por motivos politiqueros obstac obstaculicen el desarrollo nacional. Ingeniero... ¿Cuál es la parte legal de la empresa o de la concesionaria de esta vía en este momento? Entendemos que el trabajo inicial fue hacer el rebacheo, colocar la señalética que tenemos actualmente, vertical horizontal. Luego empezó pues, el cobro del primer viaje en Santo Domingo y luego este de acá. ¿Qué viene después? ¿Cuál es la parte legal de esta concesión? Bueno, la finalización de todas las reparaciones y ampliaciones que se tiene que hacer en toda la vía, que va a ser de cuatro carriles, que ya está prestándose los servicios necesarios, pregunta incluso, gracias a las presiones del M-TOP, va a atender a cuatro parroquias de las más grandes de las provincias de Los Ríos. Eso no consta dentro del contrato, pero debido a las presiones que nosotros hemos realizado y a los servicios sociales que ellos tienen que prestar con ambulancia para la parroquia más cercana al peaje... Son cosas que no constaban. Y usted debe saber que este contrato fue firmado en el gobierno anterior. Nosotros nos toca recibir y heredar un contrato ya firmado. mas aún así, hemos presionado al concesionario para que nos dé servicios adicionales, para que se sensibilice con todo este sector. Pero un contrato firmado, usted sabe, que es ley para las partes. Y si no se cobrase ese peaje, significaría que el Estado ecuatoriano tendría que pagar 20 mil dólares diarios. Eso perjudica. Hola. Hemos perdido un momento. nacional. Okay. ¿Me escucha, ingeniero? ¿Sí? Sí, ahí estamos. Hola. ¿Me escucha, ingeniero? No lo escucho. Ya, ok. Bueno. Esto es importante, mire, en este momento hay gente en el viaje que están conectados, están conectados en vivo a través de nuestra plataforma, a través de www. No guía. lo escucho. Hola. Parece que le entró alguna llamada a su teléfono, ingeniero. Dos, dos, tres, ¿me puede escuchar, ingeniero? Estamos en vivo en este momento. Parece que entró alguna llamada a su dispositivo, algún mensaje. Creo, creo, si usted me escucha, creo sí. que tengo que cerrar y no, no, e, si e escucho, integrarme nuevamente si para poder tener su, su, su, sonido. Ok, vuelva a ingresar, vuelva a ingresar, ingeniero. Amigos, seguidores del día, estamos dialogando con el viceministro de Transporte y Obras Públicas. Al parecer le entró una llamada en su dispositivo y se nos bloqueó nuevamente la conexión. Vamos a retomar la conexión con el viceministro. Está dando declaraciones referente a este tema de lo que se está presentando en el peaje del Cantón Buenafé, donde grupos sociales se oponen a su cobro anticipado. Ingeniero, nos escucha. Aquí estamos nuevamente. Le decía, ingeniero, perfecto, en este momento, las autoridades, dígase, prefecto de los ríos, comunidad en harto parlante nos están escuchando en el peaje en este momento. Y yo le consultaba en este tema que nos están escuchando ampliamente en este momento justamente las autoridades allá en, en el recinto del descanso donde está el peaje, cuando... ¿Empezará la ampliación ya a cuatro carriles? Esa es la gran pregunta que se hacen los ciudadanos. Bueno, eso tienen que preguntarle al concesionario. Nosotros como Ministerio de Obras Públicas vigilamos para que la concesión y el contrato sea cumplido tal como fue firmado. Y hasta ahora, dentro de un proceso de fiscalización que está siendo realizado y que se realiza constantemente, el concesionario ha cumplido hasta ahora el contrato. De lo contrario, nosotros no hubiéramos permitido pues, que se abra ese, ese peaje. No hubiéramos sido tan irresponsables, aquí nosotros velamos por los intereses de los ciudadanos, no de ninguna empresa, pero cuando se actúa de esta manera, se está obstaculizando el desarrollo del país, de la provincia de Los Ríos, que es lo que más indigna, ya queremos que la provincia de Los Ríos tenga carreteras de primer orden, la sierra ecuatoriana, desde la provincia del Carche hasta el Chimborazo, tienen carreras, eh, carreteras concesionadas hace 25 años, y venga a ver pues ustedes las vías cómo están de primer orden, que no tienen ningún tipo de celo a las vías de Estados Unidos de Europa, eso queremos para todo el país, queremos que tenga, ten, tener en todas las regiones del país carreteras de primer orden, porque también tienen derecho la, los pobladores de la provincia de Los Ríos a tener carre, ca, carreteras de primer orden, para que puedan progresar, para que tengan más seguridad para que estén menos, eh, puedan conectarse en menos tiempo. Hay algunos personajes, algunos líderes políticos que no entienden esa parte y quieren actuar a la vieja usanza de la vieja manera que no ha permitido que el país se desarrolle. Bueno, y esto usted acabó de mencionar algo que los políticos o los actores políticos que se encuentran en este momento en el viaje, como el prefecto de Los Ríos, como el, los concejales rurales, como el presidente de la junta parroquial, que se une al pedido de la comunidad ¿Usted cree que esto es un tema político exactamente y no al beneficio de la comunidad, lo que acabo de mencionar? Nosotros estaremos siempre pendientes en beneficio de la ciudadanía, de la comunidad. Aquí nosotros no vamos a ser candidatos a nada, no queremos utilizar los temas para hacer politiquería. Aquí lo único que nosotros estamos comprometidos como funcionarios públicos desde el Ministerio de Obras Públicas es al desarrollo del Ecuador, para que todos sean beneficiarios de aquello. No hay ningún otro tipo de interés y nosotros tenemos que eh, impulsar junto con el concesionario son eh, eh, políticas sociales que beneficien a la gente de todo ese sector. Vamos a socializar de mejor manera todo el trabajo que se está realizando y eso sí, para las futuras concesiones, por supuesto que se van vamos a ser mucho más firmes y vamos a ser mucho más observadores en los beneficios que se tienen que dar a los ciudadanos de todos los sectores que se van a firmar nuevas concesiones pero esta concesión fue firmada en el, en el periodo anterior hemos logrado que el concesionario ceda en algunos de, de los temas que no están dentro del contrato pero no podemos tampoco permitir que no se cobre un peaje que perjudicaría al erario nacional en 20 mil dólares diarios esos son recursos que deben ser atendidos para hospitales, para escuelas en un proceso ...tan importante como es la política de concesiones nacionales. Ingeniero, hablando de la empresa concesionaria... ...sabemos que esta empresa se había quedado sin capital... ...y que en primera instancia, yo recuerdo que estuve presente... ...en esa época cuando estuvo el, el expresidente Lenin Moreno... ...y claramente lo anunciaron que no se iba a cobrar peaje... ...hasta cuando la vía esté realmente ampliada... ...se dijo públicamente y yo lo, lo certifico... ...sin embargo... Luego se denunció que se cambió algunas normativas de este contrato y bueno, lo que ustedes conocen es que ahora se tiene que cobrar peaje luego pues empezar la ampliación, es lo que conocemos ahora y esto es lo que le ha molestado a la comunidad realmente lo que le llama la atención a la comunidad porque el día que se hizo la concesión o la firma de esta concesión que en el recinto del descanso se dijo claramente no al cobro anticipado sino hasta cuando se amplíe ...la vía a cuatro carriles... ...entonces, ¿esto es lo que le molesta a la comunidad? Bueno, y yo estoy de acuerdo... ...que a la comunidad le moleste aquello, ¿no? Pero debemos entender que también... ...este contrato fue firmado en el gobierno anterior... ...si nosotros hubiéramos estado... Eh, ...hubiéramos estado al frente de esa concesión... ...quizás otras serían las circunstancias... ...pero fue firmado de esa manera... ...y no podemos violar el contrato... ...lo que sí tengo entendido... ...es que ya un gran porcentaje de la carretera... ...que une Santo Domingo con Buena Fe... ...ya consta con cuatro carriles que falta un porcentaje importante todavía de construir esos cuatro carriles. Es cierto, pero también es cierto que hemos logrado de que la concesionaria atienda cuatro parroquias importantes y que, tiene el, y que tiene el compromiso para poder terminar lo más pronto posible esta obra. La carretera está en óptimas condiciones. ¿Cómo estaba la vía hace cuatro o cinco años? ¿Cuánta gente se moría por el mal estado de esa vía? Los beneficios tienen que ser para el beneficio de las personas, de los pobladores, de los ríosenses, de todos los ecuatorianos. Y estamos peleando por eso, no por defender a ninguna concesionaria, sino para impulsar el desarrollo de la provincia de Los Ríos. Tomo las palabras del prefecto de Los Ríos, quien en declaraciones anteriores ha mencionado que hay poca seriedad de parte del MTO en torno a la concesión, la falta de transparencia incluso de controlar a la empresa que supuestamente... ...tenía negocios turbios y esto le digo porque en anteriores ocasiones... ...la provincia de Los Ríos en eh, algún momento hubo un peaje... Eh, ...esta ampliación se la ha venido colocando haciendo desde el año 2020... ...y todavía no se concreta nada y según el prefecto creo o teme... ...que este peaje que se empiece a cobrar tarde muchos más años en su ampliación... ...es decir de aquí a unos 5 o 10 años empieza a ampliar... Y es lo que generalmente se genera todo este tema de reclamos también, donde se une la protesta social. Quiera que, quiero que tenga algo muy claro el señor prefecto. Toda la población de la provincia de Los Ríos y todos los ecuatorianos que nos ven y nos escuchan en este momento. Si el concesionario no cumple el contrato, se le acaba la concesión. Hasta el día de hoy, según los procesos de fiscalización que pueden ser públicos, ha cumplido la concesión. No ha violado la concesión. El m -top no se va a prestar para beneficiar absolutamente a nadie, sino solamente a los ecuatorianos, a los ciudadanos y mucho más aún al sector rural de nuestro país. Es absolutamente falso de que se haya violado la concesión o que se haya retrasado o beneficiado a ninguna concesionaria. Entendemos que actualmente hasta un informe de octubre del año anterior la concesionaria ya había habría invertido más de 17 millones de dólares. Hasta ahora ha invertido 20 millones de dólares. ¿20 millones de dólares? ¿En qué consistieron estas inversiones, ingeniero? Bueno, esos detalles técnicos los tiene que dar el concesionario, pero los informes que ha dado al Ministerio de Obras Públicas indican que ya va invirtiendo 20 millones de dólares en la ampliación y mejoramiento de la vía entre Santo Domingo y Buena Fe. Esta concesión es por 28 años. 30 años, 30 años, 30 años, y bueno, eh, la idea central es la ampliación a cuatro carriles, entonces, dentro de todo esto, no sé si usted conozca información preliminar, luego de rehabilitar la vía, luego de tapar los huecos, luego de señalizarla a dos carriles, ¿cuándo realmente deberá ampliar los cuatro carriles y empezar ya la ampliación? Está, ha empezado la ampliación, y en dos meses ya están las cuatro las cuatro carriles, ya, inicia, ya comienzan a iniciar los cuatro carriles en dos meses eh, y, la, y la terminación de la atención a las a otras, parro, a los, a los, a los, otras parroquias será en el transcurso de este año. Ya se terminó en Fumisa. Ingeniero, bueno, con lo dialogado, conversado y lo estipulado usted en este momento, se tiene que iniciar el cobro como está estipulado en el cobro del de peaje de la concesión en el recinto el descanso en el Cantón Buena Fe, ante las situaciones de reclamos Si persisten, ¿cuáles son las acciones que se irán a tomar? Bueno, nosotros siempre vamos a estar prestos al diálogo. Vamos a estar prestos al diálogo, a socializar la importancia de la, de la construcción y la ampliación de esta carretera. Siempre el Gobierno Nacional va a estar presto al diálogo. Lo que no va a permitir el Gobierno Nacional ni el Ministerio de Obras Públicas es que se viole la ley, que se obstaculice el desarrollo nacional y, se, que, y que se perjudique a los ciudadanos, en este caso, de la provincia de Los Ríos. Ingeniero, para ir terminando este diálogo y un tema de coyuntura, ¿qué sucede y qué está pasando con la otra parte de la concesión de la vía del tramo quevedo Babahoyo o que también se ha venido dando cola en este tema? Se está dialogando... Se está revisando precisamente para que no haya este tipo de inconvenientes en el futuro y se lo está haciendo de manera ágil, pero de manera muy responsable, porque ahora sí es a nosotros que nos toca negociar esa concesión y lo estamos haciendo de manera muy seria y muy responsable. Entiendo que en esta última en este tramo último, la prefectura de Los Ríos está involucrada incluso con la construcción del paso lateral de Jujan Babaoyo. Así es. Se le va a dar 5 millones de dólares a la prefectura de Los Ríos para que haga ese trabajo, de los cuales 2 millones 400 mil aproximadamente ya se le ha entregado. Aprovechando la coyuntura, la rehabilitación de la E25, donde los recursos habían ido hasta la provincia de La Suay el año anterior, ¿cuál es la situación? ¿Ya se de devolvió ese dinero a la prefectura de Los Ríos para que terminen al 100% con la señalética? Eh, la, la, el mejoramiento señalético de la carretera, de la vía, van, van a ser entregados para la provincia de Los Ríos. eso no le quepa la más mínima duda. Ok, ingeniero. Bueno, bueno realmente es un tema eh, de mucha coyuntura, mucha tela por cortar, ingeniero. La provincia de Los Ríos, eh, saben, usted conoce, tiene... Eh, denominada ¿no? la columna vertebral de la vialidad en el país lamentablemente 20 años no se ha logrado esta concesión no se ha logrado la ampliación y los riusense están molestos de Por cierta... intereses políticos intereses por intereses políticos intereses locales es ahora es hora de tomar al toro por los cuernos e impulsar el desarrollo de la provincia de los ríos de, los ríos, de una vez por todas y estamos decididos en hacerlo ¿Cuáles son las relaciones que tiene el MOC con, con la prefectura de Los Ríos, en este caso con el ingeniero Terán, que están manteniendo diálogo y que él está en este momento en la concesión y ha manifestado públicamente que no está de acuerdo con este cobro anticipado de PA? Bueno, la relación es muy buena, ha habido diálogo, se le ha entregado, cinco, se le va a entregar 5 millones, de los cuales dos millones 2.400.000 mil ya se le ha entregado para que participe dentro de la construcción de, de, de este sector de la... ...de la provincia de Los Ríos. Es un diálogo fluido, no existe ningún inconveniente. Por eso nos extraña que a veces tomen este tipo de comportamiento y decisiones. ¿Habrá policía vigilante en el sector del viaje en caso de que los ciudadanos... ...lleguen a parar el tráfico en ese lugar, evitar que se cobre el, el viaje? El gobierno tiene la obligación de garantizar la movilidad en todas las vías del país. Eso no le quepa la más mínima duda. Eso lo ordena la Constitución de la República. Ingeniero, en este momento, como le mencioné, a todo parlante lo están escuchando en el peaje. ¿Cuál es el mensaje que usted le dice a los ciudadanos y actores políticos en ese lugar, en este momento? A todos los riosenses y ciudadanos que están en el peaje, tengan ustedes la confianza en el gobierno ...tengan ustedes confianza en el trabajo serio del Ministerio de Obras Públicas... ...estamos trabajando por su bienestar... ...para que tengan vías de óptimas condiciones... ...para que no existan accidentes de tránsito... ...para que tengan servicios de ambulancia... ...incluso parroquias cercanas al lugar donde se encuentra el peaje... ...para que la vía esté lo más pronto posible habilitada... Y que ustedes tengan orgullo de poder transitar en unas vías de primer orden y que no tengan ustedes eh, vergüenza o no puedan envidiar lo que sucede en otras vías del país. Ustedes van a tener una vía de primer orden, como debe de ser para beneficio de todos los riocenses. Bueno, el mensaje del viceministro de Transporte y Obras Públicas, el ingeniero... Pero, pero sobre todo, déjenme decirle algo final, sobre todo. Ah, sí. Estas vías y estas concesiones van a generar empleo para toda la gente de la provincia de Los Ríos. Ok, bueno, fueron las versiones, el punto de vista de la cartera de Estado del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, el ingeniero Félix Pilco, donde hizo su pronunciamiento en torno a la crisis que en este momento se vive en el piaje del recinto del Descanso, el Cantón Buenafé, donde existen plantones sociales y también grupos políticos que, ...se oponen al cobro anticipado del viaje... ...donde ellos piden primero la ampliación... ...y luego su construcción. Pero, sin embargo, luego el cobro... ...sin embargo, el ministro, el viceministro... ...que en este momento lo tenemos en pantalla... ...puntualiza y dice que los términos de referencia... ...o el contrato, es claro... ...tiene que empezar, una vez rehabilitada la vía... ...tiene que empezar a cobrar el viaje dentro de esto. De lo contrario, el Estado... Tendría que pagar 20 mil dólares diarios por concepto de multa en vista de esta situación, ingeniero. Eso es lo que usted, en resumida cuenta, acabó de mencionar. Estamos. Así al... es, un saludo un saludo para todos los riocenses, un abrazo y siempre a las órdenes. Amigos seguidores, es la información que podemos nosotros emitir en vivo para todos ustedes. Recuerden mayores detalles, lo pueden encontrar en www.aldia.com.bc. Buenas tardes, buen provecho.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 Somos Diario al Día.